Yo soy Naki Soto y esto es Dilo Bien. Yo he escuchado a personas que ante el fenómeno del miedo escénico se han propuesto a sí mismas ejercicios insólitos para intentar superarlo y les han dado además recomendaciones mucho más insólitas que los ejercicios que se propusieron. He escuchado a gente decirle a algunos que se imaginen un punto en el infinito de la sala y así no tienen que mirar a nadie y la cosa fluye como si nada. Hay otros más audaces que le dicen a los que tienen que hablar que se imaginen que la gente está simplemente desnuda, que no tiene ropa y como el que tiene ropa es él o ella, va a estar en situación de ventaja. Ah, nada de eso funciona. La verdad es que una hermosa manera de vencer esa primera etapa del miedo tiene que ver con la posibilidad de hacer contacto con el otro. Y el primer punto de contacto está en la mirada y ojos miran ojos. No es importante imaginarte a la gente como una fruta y ponerle un tallo por encima de la cabeza creyendo que así, imaginándotelo como una berenjena, es menos amenazante que siendo un ser humano mira los ojos, habrá gente que responderá con afabilidad, habrá gente a la que le resultarás indiferente, incluso habrá alguno que te tuerza los ojos, tú procura hacer foco en los que te resulten agradables y aquellos que ni siquiera te están prestando atención. ¿Por qué? Porque lo más importante de tu relato está basado justamente en ellos, en los que no sabes nada de lo que estás hablando, en los que no tienen ni la más peregrina Idea de qué va esa idea. Es con ellos con quien vas a probar el poder de tu relato, el valor de tus mensajes. Si vas a decirlo, dilo bien.